continuar con el módulo de dispositivos electrónicos de potencia vamos a ver el tema final la electrónica de potencia sus avances perspectiva y por qué se considera un área interdisciplinaria y los dispositivos semiconductores de potencia permiten realizar puentes convertidores electrónicos eficientes que mejoran las prestaciones tanto estáticas como dinámicas del proceso de conversión de energía eléctrica originando procesos más eficientes debido a que la, a la capacidad de conmutar Grandes bloques de energía con mínimas pérdidas. La conmutación de altos bloques de energía trae consigo la introducción de contaminación armónica de tensión y corriente sobre las líneas de alimentación, problemas de resonancia, interferencia electromagnética, falla de aislamiento, entre otras. Estos problemas pueden solventarse mediante la inclusión en el sistema de filtros pasivos y o activos mejorando las estrategias de conmutación de los puentes, mejorando los esquemas de control de los mismos. Por eso es importante el estudio de la electrónica de potencia para evaluar el impacto al sistema o a la fuente de alimentación, a la carga que esté conectando, dado la ganancia que voy a tener en el proceso de conversión de energía. Voy a tener un proceso más eficiente a expensas de, de introducción de problemas o a la fuente, o a la carga. La electrónica de potencia se considera un área multidisciplinaria porque involucra varias áreas del conocimiento. Tenemos la teoría de circuitos para poder analizar las distintas topologías, la simulación para poder evaluar el impacto a la fuente y a la carga de cada una de estas topologías, la física del estado sólido para poder entender cómo funciona cada componente, sus requerimientos de encendido y de apagado, máquinas eléctricas porque hemos visto que una de las principales aplicaciones de la electrónica de potencia es el control de movimiento y de velocidad, el sistema de potencia lo debo conocer porque debo saber cómo impacta ese contenido armónico de tensión y corriente a otras cargas conectadas al sistema, la electrónica porque debo saber cómo hacer el disparo de las componentes porque eso va a requerir un circuito de baja potencia para poder controlar el disparo o el encendido y apagado de las componentes, procesamiento de señales para poder determinar la contaminación y el impacto de las señales que estoy introduciendo, y finalmente la teoría de control que es la que me va a permitir manejar procesos de conversión de energía más eficientes. Con esto damos por concluido el tema 6, y el módulo de dispositivos electrónicos de potencia. En este módulo vimos la historia de la electrónica de potencia. Las diferentes componentes o dispositivos electrónicos que podemos utilizar para la fabricación de puentes convertidores. Sus características, controlabilidad, rangos de tensión y corriente y de frecuencia y de potencia que podemos conseguir en el mercado. Las distintas topologías que se pueden encontrar en electrónica de potencia. Y hemos visto un poco del impacto de la electrónica de potencia. Los invitamos a continuar con los distintos módulos del curso de electrónica de potencia. Gracias por su atención.